Voy a hablaros del Barberío de Lavapiés, una zarzuela que se desarrolla en Madrid durante la segunda mitad del siglo XVIII. Como nos indica el título, el protagonista es amarilla, un joven barbero popular y divertido. Lamparilla soy, amarilla la soy, este es el barbero mejor de Madrid. Lamparilla soy, Lamparilla soy, y no hay nadie triste en donde yo estoy. Lamparilla está prendado por una costurera llamada Paloma, que según ella misma nos dice, se llama así porque nació en Madrid, en la céntrica Calle de la Paloma. ¿Cómo la de la España está inmersa en unos tiempos convulsos, políticamente hablando. Y sin quererlo ni beberlo, nuestra pareja de jóvenes tortonitos se van a ver envueltos en un lío político de gran envergadura, que entre otras cosas, y a pesar de que Lamparilla la le dice a todo el mundo que le importa poco la política, hará que acabe en la cárcel. Tenéis que saber que en la historia tenemos otra pareja, en este caso de nobles, de aristócratas, la que está formada por don Luis de Aro y Estrella, la marquesita del Bierzo, quien colabora con la princesa para derrocar a uno de los líderes del gobierno, que por otra parte es tío de Luis de Aro. Un lío, ¿verdad? <risa> El caso es que en un momento dado de la obra, la marquesita pide ayuda a Paloma, y esta a su vez a Lamparilla, quien confundido con uno de los conspiradores contra el gobierno acaba detenido. Y este es el final del primer acto. Comienza el segundo acto con Lamparilla ya liberado de presión. Ha podido salir porque la marquesita le ha dado dinero a Paloma para sobornar al carcelero. Lamparilla trata de explicar a sus amigos cómo ha llegado a la cárcel, pero él mismo no lo tiene muy claro. Por salvar, Yo no sé cómo un peligro a no sé quién en la cárcel, no sé cuál me han metido, no sé qué más de qué declaraciones me han tomado sin cesar y yo no he respondido a todas de este modo singular. Yo nada vi, yo nada hablé, yo nada vi, yo nada sé, yo escribí. Durante el segundo acto hay conspiraciones y muchos líos que terminan con Paloma ayudando a escapar a la Marquesita, cuando iba a ser detenida. Y con Paloma y Lamparilla organizando todo un motín contra los guardias balonas, ayudados por los vecinos del barrio. En el tercer acto nos encontramos a la Marquesita viviendo en casa de Paloma. Allí va a pasar escondida todo un mes, hasta que Lamparilla y Paloma organizan un plan para ayudarla a salir de Madrid, antes de ser detenida. Ese plan pasa por disfrazarse y comportarse como una auténtica maja, por lo que Paloma le da una clase muy especial explicándole cómo hay que actuar y hablar para ser una auténtica maja madrileña. Ahora sí nos falta Don Luis también quiere huir con su amada y, siguiendo las instrucciones de la Lamparilla, se disfraza de majo madrileño. Todo está preparado para la huida cuando llegan los guardias y les detienen. Pero justo en ese momento cambia su suerte y nos enteramos de que ha llegado al gobierno el hombre al que apoyaba la marquesita, con lo que pasan a estar en el bando de los vencedores. Los guardias se retiran y ambas parejas quedan libres y cantan felices junto al resto de sus amigos del barrio.